En Photoshop, para probar la gestión de color, debemos venir al menú edición y elegir la opción ajustes de color. Se va a abrir esta persiana en donde nos aparece, en este caso, que está configurado como espacio de trabajo el perfil Adobe RGB. Desde aquí yo podría elegir otro, en este caso voy a dejarlo tal cual. También hay un perfil configurado como espacio CMIK. Luego, aquí dice normas de gestión de color esto se refiere a las políticas con que va a gestionar el color photoshop por defecto entonces por defecto tiene configurado acá que conserve los perfiles incrustados tanto en rgb como en CMYK de todos modos es conveniente que nosotros tildemos aquí que ante diferencias del perfil es decir si abrimos un archivo que está configurado con un perfil rgb diferente al del espacio de trabajo que el programa nos pregunte al abrir luego de esto photoshop también eh, porque está tildado acá esta opción que dice más opciones me está mostrando el motor con el que se va a hacer la conversión de color yo podría elegir uno u otro de los motores que me ofrece también está configurado el propósito en este caso está configurado el propósito perceptual y también usar compensación del punto negro todo esto lo puedo modificar en una configuración a medida tengan en cuenta que cada vez que estoy pasando el mouse por una opción en este rectángulo inferior aparece una explicación de a qué se refiere la opción todo esto que he explicado nos muestra que Photoshop es de los programas que vamos a analizar el que tiene opciones más sofisticadas en este caso para la gestión de color además de los que vamos a analizar es el único que efectivamente me va a permitir convertir el archivo en CMIK. el resto de los programas que vamos a analizar respecto a gestión de color me van a permitir simular cómo quedaría este archivo convertido a CMK, pero no realmente hacer la conversión. Esto puede ser necesario o no. Vamos entonces a darle a aceptar aquí y vamos a eh, abrir un archivo para probar. En este caso voy a abrir un archivo que se llama Tinteros RGB. Este archivo tiene incrustado un perfil RGB diferente al perfil de trabajo por eso el programa me está preguntando tal como yo acabo de configurar para que así sea en este caso yo voy a elegir usar el perfil incrustado en lugar del espacio de trabajo y le voy a dar ok este es mi archivo que se encuentra en modo RGB para hacer la gestión de color es decir para simular cómo se vería este archivo una vez impreso con un perfil determinado, voy a venir acá a edición y le voy a decir convertir en perfil. Al convertir en perfil, puedo elegir un perfil CMIK. En este caso voy a dejar el que está cargado, que es el Coated Fogra eh, 39. Este es un perfil para impresión. Voy a dejar el motor de Adobe y voy um, a elegir aquí un propósito. Fíjense que yo puedo tener tildada la previsualización o no. Entonces esto me permite ver con cada uno de los propósitos cómo cambian los colores del archivo. Podría usar saturación y previsualizar. Y hasta aquí esta sería la misma utilidad que me están ofreciendo el resto de los programas que hemos analizado. Es decir, el previsualizar cómo se vería el archivo si yo cuando lo llevo a imprimir pido que se utilice este perfil de impresión. En este caso, si yo doy OK, el archivo va a quedar convertido a CMIK si le doy aquí ok voy a dejar el perfil entonces con el que hubieron menos cambios que me parece que es el colorimétrico absoluto en este caso y le voy a dar ok como vemos el archivo dejó de estar en modo RGB y ahora está en modo CMYK